Amigos de un café en Gaudium, sean bienvenidos una semana más a su café en Gaudium. Esta semana me estoy cayendo, estoy haciendo equilibrio. Esta semana presentamos para ustedes nuestra portadísima de Paco Ramírez, Paco Macías, que nos el favor de hacerla, ha resucitado. Con esta edición termina la colección de Semana Santa 2021 que preparamos para ustedes y que nuestros compañeros del break el día de ayer les hicieron el favor de explicarles cómo va a ser la dinámica en la que se van a poder ganar una, un regalo sorpresa de nuestros benefactores oficiales durante la Semana Santa 2021, la librería SEDEC. ¿Y dónde están nuestros compañeros? Eh, el break, pues están ahí atrás, miren, desde ahí los pueden ver. Se no. siguen negando, pese a que les llamé a llegar a la oficina, ahí están todavía y son rebeldes. Yo soy Gabriel Rodríguez y como cada semana me acompaña Francisco Ramírez Panchote. ¿Qué tal, Panchote? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, amigos de Un Café en Gaudium. Ya no hagas corajes, déjalos descansar. Ah. Pues bien, como dice Gabriel, el día de hoy presentamos ya la tercer portada para el concurso que les invitamos. Entonces ya está en sus parroquias y ustedes ya lo pueden comprar. Recuerden que el que suba la primera foto con los tres ejemplares va a ser el ganador. Los tres primeros lugares tienen excelentes premios, Gabriel, que ya estuve viendo la bibliografía y está excelente, cortesía de la librería SEDEC, quienes han sido nuestros eh, benefactores durante esta Semana Mayor. Y bien, sin más preámbulos, iniciamos este Café en Gaudium. En esta ocasión nos fuimos hasta Comanjilla, al Templo de la Divina Misericordia, un servidor y Francisco Rangel. Gabriel no pudo ir, pero... Francisco Rajal y un servidor, fuimos a entrevistar a los sacerdotes de esa congregación y a que nos platicaran un poquito acerca de la, eh, de la Divina Misericordia. Entrevistamos al superior, al padre Andreu, y vamos a ver estas entrevistas. Ya lo sabes que te está gustando el programa, dale like, comparte y regálanos estrellas. ¡Continuamos! Estamos aquí en el Templo de la Divina Misericordia exactamente pocos días antes de la Fiesta de la Divina Misericordia. Aquí se presenta Hermana Faustina con la cual empezó esta historia de la fiesta. Tenemos aquí San Juan Pablo II que ordenó sacerdote que aprobó esta devoción específica y introdujo al Domingo de la Misericordia en la octava de la Pascua y forneció propias indulgencias y en el fondo arriba la imagen de la Divina Misericordia. La Misericordia es una característica tan típica de Cristo que es, es como una definición si Dios es amor, Él es también misericordia la palabra tiene dos raíces miser que es el pobrecito cor es el corazón entonces en el origen de la palabra, tenemos el corazón de Dios que tiene compasión con nosotros, con los pecadores, con las necesidades del mundo, de la iglesia. Santa Faustina tenía una cualidad muy propia de vivir según su conciencia. Ustedes... Quizás saben que el inicio de su vida religiosa efectivamente empezó en un baile, donde una voz interior le dijo, sale de aquí, esto no es para ti. Y no sabía todavía qué hacer. Procuró un monasterio de hermanas. La primera cosa que la superior dijo Va al, San, al Santísimo y pregunte Jesús qué es que Él quiere de ti. Y entró en el monasterio el 22 de febrero de 1931. Ella vio la imagen de Jesús Misericordioso como se lo ve aquí. Jesús levanta la mano, dando la bendición. Salieran dos rayos del corazón, en color blanco y rojo. Blanco es la luz del resucitado, señal de la gracia. Sangre es señal de su pasión, de su sufrimiento. Entonces, Cristo, mereció las gracias por su Pasión, Muerte y Resurrección. En este sentido, esta Novena de la Misericordia y el Domingo de la Misericordia está directamente ligado con la Pasión, Muerte y Resurrección. La Novena empieza el viernes Santo en el medio del mayor dolor de Cristo el soldado abrió, el corazón salió a agua, también ya señal para el bautismo, sangre es señal del sacrificio, él da su vida por su, su, su, sus ovejas, por nosotros mismos, y estas dos cosas se unen, sin cruz no hay resurrección, sin el sacrificio de Cristo no hay la gracia. Y ahora las gracias están aquí para todos. Depende de cada uno en qué medida usted tiene esta apertura para la gracia. Y la gracia es gratuita, es sin medida. San Pablo dice que gracia y vocación son irrevocables, entonces, si Dios da, ni exige más de vuelta, importante es abrir el corazón para la gracia, dejar entrar el mundo sobrenatural en su vida natural y después corresponder a esta gracia. El mensaje tiene tanto el elemento de la misericordia de Dios para con la humanidad, para con nosotros, como también el apelo que nosotros mismos debemos tener misericordia con otras personas. Usted puede tener misericordia ya en sus pensamientos, de ¿sí, no pensar cosas negativas sobre otras personas. Usted puede tener misericordia con las palabras. Cuando usted hace el propósito, no voy a hablar mal de nadie. Cuando digo algo, voy a decir cosas buenas. Usted puede tener misericordia en aquello que usted escucha. Si un otro critica, usted puede filtrar. No me interesa tanto el mal, yo voy a rezar por las personas y la misericordia se muestra en actos, obras de caridad, por ejemplo, a los pobres, a los necesitados. Se muestra en las palabras. Almas buenas hablan también bien, porque siempre piensan bien, quieren el bien y hacen las cosas por amor al bien. Y. Usted puede tener misericordia inclusive con la oración que es una limosna espiritual. Reza por los otros, siempre rezando más por los otros que para sí. Es también una forma de vivir la misericordia en su propia vida. Dios es el Padre de la misericordia, infinitamente bueno que quiere este bien para todos y dentro de la novena podemos observar que se reza prácticamente para todos los grupos en la iglesia, por los más alejados, los pecadores, por los sacerdotes, por los religiosos, por los niños, por los que tienen ya una devoción a la divina misericordia, y se reza para los heréticos, esto es, la misericordia del corazón de Cristo es universal para todos, para ti, para mí, para todos. Y queremos aprovechar estos días de la novena, profundando nuestra devoción, viviendo esta hora a las tres de la tarde con el Rosario de la Divina Misericordia, la Novena de la Misericordia y siempre sabiendo esta misericordia es infinita. Lo que Jesús quiere es una confianza infinita de usted, en su Divina Misericordia. El Corazón de Jesús está abierto para ti. Abra también tú su Corazón para Él. Yo soy el Padre Andreas Tankel, natural de Baviera, del sur de Alemania, de la Región de Benedicto XVI. Entré en la comunidad, en la casa madre, en Austria, San Petersburg, Vigui a Portugal, Colombia, Brasil. Y fui también profesor de filosofía en Brasil. Y desde hace medio año, desde el 25 de octubre, estoy aquí como nuevo superior de la casa. Nuestra Devoción muy específica es a la Santa Cruz y la Orden es antigua, la comunidad es relativamente nueva. La restauración de la Orden ocurrió en 79, pero fue por la obra de los Santos Ángeles un movimiento que fue restaurada una antigua Orden religioso de los canónicos regulares de la Santa Cruz. La origen de la Orden es de Portugal, de Coimbra. Y empezó con Don Telo y Don Teotonio, que es el primer santo canonizado de Portugal. Ellos empezaron la vida comunitaria con doce hermanos imitando a Cristo con los doce apóstoles y ellos ven su origen en Santiago Mayor que evangelizó en la España y también tiene este santuario famoso de Santiago, Santiago uh, patrono de la España, pero en 1834 por el poder político, la orden fue extinta. De tal modo que era por la política que fiscalizó todos los bienes de la Iglesia. Esto es, el Estado simplemente declaró. Todas las iglesias, parroquias, casas parroquiales, todos los monasterios, todo pasa a ser a propiedad del Estado. unos historiadores afirman que era por una cierta envidia porque los monasterios eran portadores de cultura, que eran mucho más avanzados en las escuelas, en las obras sociales y lograron mucho más que los propios políticos del Estado. Pero el gran engaño era esto de pensar que este bien que los monasterios hicieran va ahora a pasar para el Estado, porque la diferencia es clara. En el monasterio todos trabajan gratuitamente, el Estado tuvo de pagar a todos para administrar también campos y todos los trabajos de manutención, y la cosa no funcionó en poco tiempo vendieron monasterios y uh, unos son hoy hotéis también. Pero según la ley eclesiástica de aquel tiempo, si mueren todos los miembros, la orden continúa a existir durante 100 años después de la muerte del último. Y nosotros tenemos restaurado la orden antes, porque el último murió en 1903 oh, y la restauración, uh -huh. yo mismo estuve en, la, en, en el noviciado de la restauración, la santa se instituyó un delegado del papa y quiso que la restauración sea en Portugal porque la orden es de Portugal, el obispo de Coimbra quiso que el noviciado esté ahí en Coimbra, pero todos los predios son del Estado. Para comprarlo sería una fortuna de millones para restaurarlo también, entonces esto era imposible. Pero de hecho, San Juan Pablo II, que me ordenó sacerdote, restauró oficialmente esta orden, de modo que en nuestra comunidad existen ahora tres cosas. Primero, Orden de la Santa Cruz con los mismos derechos como otras Orden de Jesucristo Dominicán, Dominicus. Es quizá uno de los menores órdenes, pero esta Orden de la Santa Cruz no existiría más si nosotros no tuviésemos restaurado la Orden. Y tiene cruz y Eucaristía en su centro. Nosotros tenemos en todas las casas, en la medida de lo posible, tenemos adoración perpetua y una devoción muy fuerte a la Santa Cruz, sobre todo la Semana Santa. El trito es prácticamente uh, retiro de adoración día y noche. Y la obra de los santos ángeles fue aprobada como movimiento religioso como Legión de María o varios otros movimientos. Y después las hermanas fundaron una congregación de las hermanas de la Santa Cruz. Hoy todo es aprobado uh -huh. y con documentos y todo listo. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo tienen aquí en León, Padre? Yo estoy aquí desde el 25 de octubre, medio año prácticamente. ¿Y la congregación? La congregación desde En, uh, en Le León estamos desde 2006. Uh -huh. Pero en México ya empezó en 1992, más o menos en Tlaxcala. ¿Cuántos religiosos hay aquí, padre, actualmente? Actualmente somos cuatro sacerdotes y dos hermanos religiosos, somos seis. Uh, esperamos venir más todavía tenemos una facultad con unos 35 estudiantes en Anápolis uh -huh. que es de derecho pontificio que es una herencia también de la orden y una casa de formación en el monasterio de Belén pero aquí somos pocos en el momento en su edad ¿Qué servicios espirituales evidentemente ofrecen a los que vienen al templo de la divina Misericordia? Bueno, el obispo nos entregó el templo uh -huh. integralmente, de modo que cada día vienen personas uh, para confesión, uh, vienen muchas veces para, nos llaman para enfermos, vienen para la misa, durante la semana también tenemos confesiones. Los sábados uh, vienen varias veces grupos o quieren fervorín o celebración de 15 años o las bodas. Uh, después prácticamente atendimos las, las personas que vienen con sus problemas y dificultades y quieren hablar con un sacerdote. Ayudamos en tres capillas cada final de semana o también ahora en la Semana Santa era más todavía, tanto el Jueves Santo, Viernes Santo, aquí hubo también Vía Crucis Sí, con las reglas de la distancia y con menos personas. Antiguamente me dijeron que ya hubo una vez más que 3.000 solamente en el domingo de la Misericordia. Esto ahora no es posible. Uh -huh. uh, el templo es para 500 personas. Uh, con estas reglas son unos 150. Uh, y ponemos tres misas, por ejemplo, este domingo. Queremos lo máximo posible dar a todos la posibilidad de confesarse, de hablar con el sacerdote, de tener misa y asistencia religiosa. Pero con estas restricciones, con avanza mucho menos. ¿Qué mensaje le daría a los fieles de la ciudad de León y del país que nos están viendo? Bueno, nuestro mensaje es efectivamente, ligado a los santos ángeles. Procuren colaborar con su santo ángel. Cada uno debería vivir su vocación en su lugar, en su familia, su casa, su ambiente, con su santo ángel. Y esto es una manera de vivir su vocación personal, nosotros venimos de la obra de los santos ángeles que restauró la orden y nuestra misión aquí en, Anápolis, en México está ligada también con esta misión que hoy la iglesia nos entregó directamente a nosotros porque Roma entregó la dirección de la obra de los santos ángeles a la orden de modo que los superiores de la orden son los superiores de la obra de los santos ángeles. En este sentido, damos, predicamos retiro, estimulamos a celebrar la pasión del Señor, conmemoración de la pasión cada jueves a la noche y cada viernes, y hacer la consagración al ángel de la guarda, y de ser un instrumento en las manos de Dios como los santos ángeles y con sus santos ángeles. Continuamos bueno. en este recorrido desde el Templo de la Divina Misericordia Nos encontramos con el superior local de los religiosos que atienden este monasterio Y nos comentaba que de ustedes recibieron el encargo directamente de los pontífices de dedicarse a la predicación, a la evangelización sobre los ángeles. ¿Nos sí. podría hablar? ¿Qué es un ángel? El ángel es puro espíritu sin materia. Una criatura espiritual llamado a ser colaborador de Dios. Dios ha creado solamente santos ángeles que deben servir en la administración de la creación, servir como ángeles de la guarda, servir a la iglesia. Y el punto uh, de partida es siempre la Sagrada Escritura. El hecho que la vida de Jesucristo fue acompañada desde el inicio hasta el fin del ángel nos muestra la importancia del ángel, no es así que el ángel sea más importante que Cristo, esto sería herejía, esto sería una exageración que no tiene sentido, pero en el sentido de mediación, Jesús no hizo todo solo, quiso tener una madre María, Jesús no apareció personalmente a María ni Dios Padre para la anuncio, el anuncio de la encarnación, sino mandó San Gabriel. Ahora, en la anunciación se habla de, del ángel una misión que Dios ha entregado a un ángel que efectivamente era el mensaje más importante en toda la historia, que Dios se hace hombre. En la natividad de Cristo, ángeles cantaron el Gloria. Antes de Navidad no lo cantamos porque esto empezó con los ángeles y entró en la misa. El santo, santo, santo en la misa es oración de los ángeles que tenemos del libro de Isaías 6, capítulo 6. Después, en la vida de Jesucristo, él habla por lo menos nueve veces explícitamente de los ángeles. Cuando hubo la tentación en el desierto, luego se dice, ángeles servían a él. En los momentos críticos, del, de la pasión en el huerto un ángel lo fortaleció y este elemento que Jesús como Dios omnipotente aceptó la ayuda de un ángel nos muestra que jamás debemos pensar que los ángeles no tienen importancia si no tuviesen importancia ninguna Dios tendría creado ángeles. Todo lo que Dios hace tiene un sentido. Y efectivamente necesitamos de la ayuda del ángel. La gracia viene siempre de Cristo, eso es claro. Pero Cristo no hace todo solo. Si no, podemos decir, Cristo no necesitaba ni de nosotros, ni de los sacerdotes, ni de los predicadores y e evangelizadores. Teóricamente podría hacer las cosas así, que no necesita de nadie. Dios usa a los hombres y a los ángeles como instrumentos para su obra, como colaboradores de su obra. Después, en la resurrección... Los ángeles estaban presentes en la Ascensión al Cielo, de nuevo ángeles dijeron hombres de Galilea que estáis aquí mirando para arriba, este Cristo va a venir de nuevo en su gloria. Todas las veces que Cristo habla de la segunda venida, dice cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria con sus ángeles. Ahora, cuando Jesús también dijo, no despreciáis a ninguno de estos pequeñinos, sus ángeles ven la faz del Padre. Él no dijo, los, el ángel de los niños ve la faz, sería un solo para todos los niños. Sus ángeles significa cada uno tiene su ángel del Padre. Después, existen cinco dogmas de la fe sobre los ángeles, que muestra también que la Iglesia da una importancia a esto. Claro que no sea lo más importante del mundo, pero también es importante. Cuando San Pablo habla del cuerpo místico, él muestra también que miembros pequeños también son importantes uh, y si falta uno sufre todo el cuerpo y ellos hacen también parte del cuerpo místico de Cristo. Ahora, cuando Dios hace algo, las cosas tienen un sentido, un porqué, una finalidad. y cuando Dios creó los ángeles es también para servir a nosotros, servir a Dios en primer lugar, y porque también sabía que necesitamos de una ayuda sobrenatural en la lucha que hay en el mundo y en todas partes. Dios ha creado solamente santos ángeles pero dejó la libertad, porque Dios no quiere tener esclavos en el cielo. Dios jamás va a decir a un ángel en el cielo, o oh, usted me sirve o oh, voy a castigar a <risa> ti. O le servimos voluntariamente, libremente, conscientemente, por amor. Uh -huh. O usted está dispensado del cielo, va para el infierno. Y esta libertad muestra también uh, una cierta nobleza de Dios. Es decir, Él deja libertad y efectivamente cada uno asume las consecuencias de su elección. Es como entre el bien y el mal. Usted está libre, puede hacer el bien, es un bien para ti y para los otros, puede hacer el mal, el mal es malo porque hace mal, el bueno es bueno porque hace bien, y cuanto más hacemos el bien, tanto más tenemos que evitar el mal. Pero en la vida siempre estamos entre luces y tinieblas, entre el bien, el mal, el cierto, el errado, y cada... Unión con Cristo y con el ángel, nos muestra más claramente qué es que Dios tiene hecho quiere de mí o qué es que no quiere, y muchos hicieron esa experiencia. Si usted invoca el ángel, muchas cosas salen mejor y más rápido que cuando simplemente luchas con sus esfuerzos humanos hasta desanimar, cuando estamos con Dios como el ángel, no existe más tristeza, ni desesperación, ni depresión. Es siempre una falta de Dios. Y el santo ángel vive siempre en esta unión y comunión con Cristo de tal modo que siempre recibe luces, gracias. Y estas luces necesitamos también en la lucha de nuestra vida. El ángel de la guarda, tiene dos funciones principales. Una, de proteger contra el mal. Uh -huh. Otra, de orientarnos para el bien y asistirnos y ayudarnos en las necesidades de la vida. El ángel de la guarda es nuestro mejor mediador entre Dios y nosotros. Porque si él ve la paz el Padre, está siempre en unión con Dios en el cielo, pero por una misión que Dios le da, te, ha dado de acompañar a usted, Él está en ligación con usted, contigo y con Dios. Okay. En este sentido, tiene una constante bilocación, está en dos lugares en adoración en el cielo y con usted en la medida que usted lo invoca él hace pasar gracias luces para usted y también ayudas espirituales donde también usted ve mejor su vida en la luz de dios en la medida que usted ignora a él como alguien que dice: Usted es nulo para mí, ni hablo contigo, no quiero saber nada de ti. Es casi como una manera de excluir a él de su familia espiritual. Uh -huh. Sería ca casi como en la, su familia alguien dijese: Contigo no hablo, no quiero saber nada de ti. Vate en paz y te en paz. <risa> <risa> ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le podemos hacer? para comunicarnos con ese ángel. Bueno, lo mejor sería, ya por la mañana rezar este, esta oración Santo Ángel de Mikvarta. Si usted empieza el día con una oración, él ya tiene más chance durante el día. Después, si usted solamente piensa en el ángel, él ya puede actuar. Por ejemplo, si Santo Ángel, muéstrame qué hacer, cómo hacerlo y cómo resolver este, aquel problema. Pero el ángel no hace un gran sermón de la montaña. <risa> Él trabaja de una manera de transmitir una luz. Haga esto, deja aquello. Y esto debería ser suficiente. En... El caso de duda, haga lo que es más claro, porque el ángel está en la luz de Dios y las cosas de Dios son claras, las cosas del demonio son confusas. Y evitemos estos abusos de los cuales ustedes hablaron. del ángel del dinero, para el ángel del dinero es nulo. Porque el ángel mira siempre donde hay una cosa en su vida, aquí y ahora, que tiene un valor delante de Dios y para la vida eterna. Donde hay un elemento que hace crecer el bien espiritual y no un simple materialismo. Ellos quieren, uh, ángel de un nuevo carro para mí. <risa> no tiene sentido ninguno. Ah, el ángel ayuda también en cosas materiales, pero como una cosa secundaria. Lo material debe servir al espiritual. El ángel es siempre una puente entre Dios y usted. Y no un, un utilitarismo. Lo que me es útil, ahí pido el ángel. El ángel mira qué es que Dios quiere de usted. Y en la medida que usted hace lo que Dios quiere, se realiza la palabra, procurar primero el reino de Dios y su justicia, el resto se costará. Uh -huh. Pero hoy inverten las cosas. O también hay grupos en movimientos como esoterismo, que evidentemente, o espiritismo, que evidentemente es una cosa diabólica y santánica. Porque ellos prácticamente invocan al diablo para procurar una ventaja para sí. Un ejemplo en Brasil. Un muchacho gustó de una muchacha que quiso casar y ella no quiso. Fue al espiritismo, no sé qué hicieron. Ellos hablan, hizo espiritismo pero efectivamente es invocación de demonios, de repente ella se conformó y casó con él. Después de dos años se separaron, cuando entraron en el, el proceso de, la, de, de declaración de nulidad, tanto él como ella como su familia declaró jamás ella quiso casar. Y ella mismo no entiende cómo cambió una cosa que de repente lo aceptó. Este matrimonio fue declarado nulo delante del tribunal de la iglesia porque faltó la libertad. Entonces Dios siempre respeta nuestra libertad, también en las cosas más sagradas de los sacramentos. Dios ofrece la gracia, si la aceptamos voluntariamente, libremente, conscientemente, entonces se hace una gracia eficaz que llega a su finalidad. Pero las cosas forzadas no son de Dios. Y el diablo a veces quiere forzar para el pecado. Él quiere seducir y aumentar el mal. Y esto jamás viene de Dios y jamás viene del ángel. Ok, padre. ¿Cómo vivir una buena devoción cristiana a los ángeles? Una buena devoción. Nuestra práctica es que rezamos antes y después de cada trabajo la oración Santo, Santo, Santo, que es una oración de adoración de Dios. Invitamos a los ángeles de la gloria, de todas las personas que conocimos, rezan con nosotros esta oración de adoración. Después se, se pide simplemente, Santo Ángel, ilumíname, guíame, muéstrame qué es que Dios quiere de mí hoy. Después va a su trabajo, cumple sus deberes. Cuando está en una duda, Santo Ángel ilumina a mí. Y después también es bueno agradecer a la noche. Santo Ángel, te agradezco por cada ayuda en mi vida. Si alguien quiere ir más adelante, a varios pasos. Una es una simple promesa Ángel de la guarda. Santo Ángel, quiero escuchar tu voz y seguirte. Es una manifestación de mi buena voluntad de querer dejarme guiar por ti, no más y no menos, al segundo paso, consagración, donde ya se declara, Santo Ángel, entrego la dirección de mi vida a ti, sabiendo que todo lo que tú haces es cosa buena para mí, tú me direccionas para Dios, te me alejas de cosas malas, y quiero ir en esta estrada. Tercero grado sería consagración a todos los ángeles. Donde Dios integra la persona dentro de los coros de los ángeles cada ángeles de un determinado coro, la mayoría este el nono coro. De modo que usted empieza a ser un instrumento en las manos de Dios para la iglesia, para el mundo, para la sociedad y ya trabaja con una ayuda especial de muchos ángeles porque cada ángel también está dentro de su grupo y con propias gracias y el cuarto caso sería una congregación expiatoria donde, junto con la fuerza angélica, se procura salvar las almas. Uh, claro que ofreciendo, por ejemplo, Santa Misa o la conversión de esta de aquella persona. Y hay inclusive tres clases de expiación. Una es en general, ofrezco a Dios mi vida para que Él salve todas las almas que sean posibles, que sean salvas. Es expiatoria en general. Otra forma es para personas que caeran profundamente, inclusive si pues son